que nos permite, aleluya, estar una vez más en este tu programa, Cristo viene. Le damos gracias a Dios por sus bendiciones, porque es más que bueno, porque para siempre es su misericordia, gloria a Dios, aleluya. Este que les habla es su hermano y amigo, el pastor Víctor Ortiz. En esta preciosa noche que nos ha regalado el Señor, qué lindo es Dios, aleluya. Dios es maravilloso, amado hermano, Dios es más que bueno, gloria sea el nombre del Señor, así que dele compartir, comparta este programa para así ser de bendición, verdad, a las vidas, gloria sea el nombre del Señor, Dios es más que bueno, amado hermano, Dios es más que bueno, gloria a Jesús, aleluya. Dios es más que bueno. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. Damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Seguimos. Verdad, eh, aleluya. Comparta este video. Aleluya, queremos ser de bendición para su vida. Gloria al Señor. en una manera especial. Alabado es el nombre del Señor. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es más que bueno. Aleluya. Misericordioso es el Señor. Aleluya. Aleluya. Es que Dios es grande y poderoso. Aleluya. Dios es maravilloso. Qué bueno es el Señor. Dios bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios me la bendiga mucho. Aleluya. Van a Grisel. Gloria al Señor. Aleluya. Saludos a, al pastor, gloria a Dios, El hermano Pedro, amén, gloria al Señor, aleluya, que Dios es más que bueno, gloria a Jesús, aleluya, estaremos comenzando nuestro programa Cristo viene, nos puede escuchar por misalvacionradio.com, también nos puedes escuchar y nos puedes ver ¿verdad? por Facebook Live, ¿no? nuestra página de YouTube, Radio. Eh, Gloria al Señor Nos pueden buscar en Radio Box Novex Radio, Radio FM Como Mi Salvación Radio Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, comparta Gloria a Dios en una manera especial Este programa Gloria al Señor Queremos ser de bendición Para su vida, Gloria al Señor Aleluya. Santo Jesús. Dios es más que bueno. Dios es más que bueno. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dios es maravilloso. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Aleluya. Ya que Dios es bueno siempre, siempre bueno y para siempre es su misericordia Qué bueno es el señor gloria a Dios vamos a, a cantar un corito gloria al señor y así comenzamos con la palabra del señor siga compartiéndolo gloria a Dios aleluya también comparta nuestro canal de youtube suscríbase, dele la campanita como mi salvación radio en youtube gloria al señor, aleluya mi Salvación Radio en YouTube. Estamos en Instagram. Estamos en Twitter, Facebook. Amén, Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Ramón García. Gloria al Señor. Aleluya. Comparta, comparta. Gloria al Señor. De una manera especial, Gloria al Señor. Aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Qué lindo eres Jesús, aleluya. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él se me puede oír. Dios está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 Cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, Santo, Santo, mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir que es Santo es Qué lindo Dios, aleluya. Santo, santo, santo. Que bendiga el pastor Ricardo, aleluya. Santo Jesús, aleluya. Comparte este live. Aleluya, Qué linda es la presencia del Señor. Que santo eres. Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Que santo eres tú Gracias Señor Esta hora nos presentamos delante de tu presencia Dios mío Padre amado, pidiéndote por cada vida que pueda estar viendo este video, Dios mío. Haré predicando tu palabra, Dios mío, y lo haré para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Padre amado, que mientras yo predique tu palabra, tu Espíritu Santo, Padre amado, haga como solamente sabes hacer, Padre amado. Que obre de manera especial, que sane las vidas, Padre amado. Que restaure, Padre amado. Que tengas misericordia. Que des convicción de pecado, Padre amado. Que transforme, Dios mío, y que haya testimonio de las grandezas que sigues haciendo. En el nombre de Jesucristo, pero te lo pedimos, Dios. Gracias Jesús, aleluya, qué presencia linda en esta noche. Santo, santo, santo, mi corazón te adora, mi corazón sabe decir que santo eres, eres tú. Señor. A su nombre damos la gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Queremos ir rapidito. Aleluya. A la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 1. Aleluya y verso 2. Aleluya. Aleluya. Del 1 del al 4. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Gloria al Señor. Aleluya. Si usted tiene una Biblia cerca de usted, busque la palabra del Señor y léala junto conmigo. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es más que bueno. Dios es más que bueno. Dios es más que bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Qué lindo Dios. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4.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 está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando Cristo vuestra vida se, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya para los hermanos que están entrando nuevos. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3. Versos del 1 al 4. Estaremos aleluya exponiendo Padre amado. Qué lindo eres Señor. Esta palabra para la gloria y honra del Señor. Así que yo les pido que abran sus corazones. Gloria al Señor. Y permita que Dios hable a su vida. Gracias Padre amado. En esta hora me dispongo a predicar tu palabra. Y que mientras yo predique tu palabra. Poder Padre amado. Y virtud salga, Padre amado, a través de, de, de, la, de los que nos están viendo y escuchando. Padre amado, que tu presencia toque las vidas y transforme de manera especial. Padre amado, que nos dé fuerza, ánimo para seguir hacia adelante. Gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Dios. Aleluya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya, qué lindo es Dios. Esto amén, gloria a Dios. Ya llevaba un tiempito que no. Que no habíamos podido dar el programa por aquí. Gloria al Señor. Aleluya, qué lindo Dios, pero Dios nos dio esta palabra. Y yo tengo que cumplir con mi Señor. Qué lindo es Dios. En estos tiempos en los que estamos viviendo, tiempos difíciles, como ya saben, ya es de costumbre. Uno escucha alguna predicación, escucha algún mensaje, escucha alguna palabra. Y cada exhortador, predicador, cada ministro del Señor hermano. Está hablando prácticamente del mismo tema de los tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Aleluya, el problema es. El problema es que hay un pueblo adormecido acostumbrándose a que los tiempos son malos y que son normales y que las cosas son normales y que ya nada es tan malo. Cuando nosotros como iglesia no nos podemos conformar, no nos podemos ajustar a las cosas del mundo. Nosotros como pueblo del Señor tenemos que vivir abrazados a la presencia de Cristo y que sea nuestro Señor quien nos dirija. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Gloria a Dios y si no es, no, no es en modo de criticar, no es en modo de no se vaya a sentir mal. Vamos a predicar la palabra. Gloria es el nombre del Señor. Aleluya, es que Dios es bueno. Dios es maravilloso. Me encanta este verso 1. Dios me lo bendiga, pastor. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga mucho. Estamos orando, gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Aleluya. Aleluya.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 del pueblo de Dios que resucitamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, como lo dice la palabra, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he eh, aquí. Todas son hechas nuevas. El problema radica que hay pueblo diciendo eso por su boca, pero su abas, jalaya, sus actos son totalmente distintos a lo que están hablando. Aleluya. Si verdaderamente resucitaste en Cristo, tienes que apartarte del mundo y buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Y mira, amado hermano, empecé suavecito y quiero controlarme, verdad? Aleluya. Les pido pues sus oraciones, verdad? Por nuestra salud. Gloria al Señor y, y que Dios siga. Mientras Dios nos dé fuerza, vamos a seguir. Hacia adelante. Dios bendiga a la hermana Cecilia desde Chile. Fuerte y abrazo. Gloria sea el nombre del Señor de parte de, de la congregación y de nuestra familia. Gloria sea el nombre del Señor. Hermana Cecilia es una fiel gloria al Señor. Qué lindo Dios que asiste a nuestra congregación de mi salvación radio. Qué lindo es el Señor. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Qué quiere decir? Que no podemos decir que somos pueblo del Señor si andamos atados a mundanalidades. Dios mío. Si verdaderamente Cristo resucitó en nosotros, tiene que haber un cambio. Y no estoy hablando, me perdonan muchos, porque yo sé que al ser uno ministro, hay mucha gente, que critica, hay más de los que critican que los que adoran por uno. Alábalo, que se fue por ahí. Y que están pendientes a cada palabra. Mírame, amado hermano, el otro día puse una foto. Dios mío, ten misericordia, pero es que lo tengo que decir. El otro día puse una foto en mi Facebook. Eh, una de las mejores experiencias que Dios me ha permitido vivir. Y fue un viaje misionero que dimos a la amada eh, isla de la República Dominicana. Hace muchos años atrás. Que todavía tenía cosas que Dios tenía que cambiarme. Sí, sí. Pero Dios utilizó ese viaje no tan solo para cambiar mis cosas exteriores, sino para cambiar mi corazón. Y lo quise y me vino ese recuerdo. Y puse en la foto. Oye, hermano, amado, hermano. Le dije a mi amada esposa, no sé si borrar la foto o dejarla ahí. Pero la vamos a dejar ahí porque yo sé lo que Dios obró. Y yo sé lo que Dios está haciendo y lo que Dios continúa haciendo. Alaba la gloria de Dios. Lo que pasa es que gloria al Señor. Ay, Dios mío, qué lindo es el Señor. Hay más pueblo del Señor pendiente a lo del mundo que pendiente a la vida espiritual. Busquemos las cosas de arriba. Busquemos las cosas del espíritu. Ay, Dios mío, la lengua eh, tiene que, ay, Dios mío, domarla, entregarla a Cristo. Qué lindo es el Señor, no puede haber un vaso limpio por fuera y sucio por dentro, tiene que comenzarse a limpiar por dentro para cuando esté limpio y reluciente por dentro. Aleluya, su limpieza, aleluya, su santidad sea tanta que se refleje en lo exterior. Alaba la gloria de Dios, pero como hay gente predicando santidad por fuera, ficticia, alaba la gloria del Señor y por dentro son sepulcros blanqueados, son vasos de deshonra. Alábalo si puede. Qué lindo es el Señor. Hay que entregarse a Cristo en espíritu y en verdad. Por eso es que habrán sorpresas cuando suene esa trompeta. Aleluya. Porque el pueblo de Dios, mire, este mensaje es más para el pueblo de Dios que para otra cosa. No podemos jugar a religiosidad. No podemos jugar al cristianismo. No podemos jugar al creerse más santo. Aleluya. Cuando la palabra dice: Aleluya, que tengo que estimar a mi prójimo como mayor que mí. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. ¡Qué lindo Dios! ¡Y amasá! ¡Ay! ¡Ay, Santo Jesús! Qué lindo Dios cuando Dios viene a buscar una sola iglesia. Aleluya. Qué tristeza da ver el pueblo del Señor tan dividido. Ver el pueblo no que si mi iglesia es la que se va para el cielo. No mira mi amado hermano. Dios tiene misericordia de quien él quiera tener misericordia. No podemos jugar al papel de Dios. Tenemos que orar por aquellos y que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros. Alaba la gloria del Señor. Qué lindo Dios. Ay, Santo Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Que nos tenemos que separar del mundo, tenemos que tenerlo aquí, grabado en nuestra mente. Buscar al Señor con inteligencia. Ay, pastor, pero eso no es bíblico. Pero ¿cómo que no es bíblico? Si en el libro, ale, aleluya de los Salmos me dice, en el libro de Proverbios me dice, que el que quiera sabiduría se la pida a Dios. La inteligencia es parte. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra también que oremos al Señor, mire, con inteligencia, con conocimiento. ¿Cómo podemos..? Aleluya. No, que es que a mí me así soy. No, así no soy. Así me malacostumbré Ahora estoy en Cristo ahora soy nueva criatura ahora tengo que caminar como Dios quiere que yo camine, aleluya que tenemos que abandonar el mundo Sí, lo tenemos que abandonar y cuando digo abandonar el mundo no es que se encierre en su casa cuando digo abandonar el mundo es abandonar las mañas las porquerías, las cosas vanas que te atan afuera aleluya, gloria a Dios y someternos a la voluntad de Cristo ah, pero no podemos ser santurrones no estoy hablando de santurrones Estoy hablando de seres limpios y agradables para Cristo Jesús, que cuando suene esa trompeta nos hallemos aptos. Aleluya, que no haya sorpresa. Aleluya, qué lindo Dios. Aleluya, santo Jesús. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A su nombre damos la gloria donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si lo alabas, te goza. Sigue. Sí. Ay, Dios mío. Sigue adorando al Señor. Recibe esta palabra. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Sí, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. A su nombre, Gloria, qué lindo Dios y el Señor sigue añadiendo y expandiendo la destaca, pastor. Dios hará. Dios hará. Qué lindo es el Señor. Hace unos días predicaba. De que nuestra fe tiene que ser sólida, genuina. Una fe no fingida. Qué lindo es el Señor. Y. y nuestra fe. Es probada. Dios mío. Porque a veces. Escuchamos la palabra del Señor. Dios nos habla. Dios nos recibimos promesas de parte del Señor. Y pasa el tiempo y no las vemos. Y nos desesperamos. Y nuestra fe tiende a menguar. Qué lindo es el Señor. Pero si nos vamos al libro de Abacuc. Nuestro hermano Abacuc dijo: Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, jamás hará llamar tu más Aunque ama y si la llama, aunque falte el producto del olivo, aunque no hayan vacas en los corrales y los majados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Alabado es el nombre del Señor. Quiere decir, y decíamos en esta predicación, creo que el domingo, alaba la gloria del Señor, que Dios prometió que estamos en victoria, aunque no la veamos al momento, aunque veamos el panorama como ahora que, que, que hay tormenta, hay mucha lluvia aleluya, y Dios mío, no saldrá el sol, gloria a Dios, aleluya, el sol saldrá porque Dios lo prometió, y si Dios lo prometió, caminamos en fe, aleluya, aunque mis ojos no lo vean, mi espíritu lo sabe, alaba la gloria de Dios, aleluya, qué lindo Dios, porque yo sé en quién he creído, alabado es el nombre del Señor, aleluya, por tanto, la iglesia de Jesucristo está en victoria, aunque aunque el mundo esté patas arriba, la iglesia de Jesucristo está en victoria. A su nombre sea la gloria. Uy, santo Dios. Qué lindo es el Señor. A su nombre, gloria. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Alábalo. No es la de la tierra. No es que nos falta dos o tres dineritos. Que me falta para pagar la, la renta. Que me ay Dios mío. Dios me abandonó. Aleluya. Poner la mirada en las cosas de arriba. No es la de la tierra. Sigue caminando y sigue confiando. Alabado el nombre del Señor. Muchas thank you. Qué lindo es Dios. Sigue confiando en el Señor. Pastor, usted lo dice para, porque para usted es fácil. <risas> Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Más nada voy a decir. Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. Qué lindo es el Señor. Pero una cosa he aprendido. Que mientras yo me encuentre en los brazos del Señor. No tengo de qué temer. Me ha atacado la salud, sí, me ha atacado la salud. Me ha atacado en distintas formas, sí, sí. He recibido ataques en distintas maneras. Pero hoy puedo decir he venecer. Hasta aquí me ayudó Jehová. ¿Por qué? Porque entendí que si yo he resucitado con Cristo. Las cosas de este mundo son efímeras. Las que yo tengo que buscar son las del cielo. Los espirituales. Donde pasaré mi eternidad. Alaba la gloria del Señor. De lo demás se encargará Él que fue el que me llamó. Alaba lo que Dios es bueno. De lo demás se encargará el Señor. Se encargará el Señor. Ah, que se levantó alguien a hablar en contra de mí, Dios. Ten misericordia de él y de su lengua. Alábalo. Qué lindo es el Señor. Bienaventurado cuando vituperen, dice la palabra del Señor. No estaba en el mensaje, pero Dios está hablando. Abas y amá. A su nombre damos la gloria. Bienaventurado cuando vituperen. Diciendo toda cosa de ti. Mintiendo. Alaba la gloria del Señor. Mientras Dios y tú sepan que es mentira. Mientras Dios y tú. Sepan que te guardas. Alaba la gloria del Señor. Mientras Dios y tú. Ay, qué lindo Dios. Aleluya. Qué lindo Dios. Mientras tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú camines una vida digna delante del Señor. Dios tenga misericordia de todo el que habla. Somos bienaventurados cuando nos vituperan a más. Aleluya. Diciendo toda cosa. Mintiendo. Alaba la gloria del Señor. Aleluya. Nosotros firmes y adelante, firmes y adelante, firmes y adelante. Qué lindo es el Señor. A su nombre, gloria. Qué lindo Dios. Nehemiah se encontraba levantando el muro. Y allá se levantó, ¿quién? Zambalá, Tobía, el árabe. Qué lindo Dios, aleluya pero vieron, aleluya, como Dios obró, alaba la gloria del Señor y tuvieron miedo, alaba la gloria de Dios, aleluya, no pudieron hacer nada, cuando fueron donde Nehemías y le dijeron métete en el templo que vienen por ti, aleluya, qué lindo Dios, aleluya, que el hombre se levantó firme en el Dios que había creído, aleluya y dijo, un hombre como yo ha de huir, abashoja, no suelte lo que Dios te puso en las manos y abashoja, y abashoja no lo suelte un hombre como yo ha de oír alaba la gloria del Señor en ninguna manera que lindo es el Señor alabado es el nombre del Señor Santo Jesús Aleluya Qué lindo Dios, cuando nosotros hemos resucitado en Cristo, hemos muerto la vieja criatura y renacido en el Señor. Alaba la gloria de Dios. Aleluya, aunque sople el viento, que sople, seguimos hacia adelante. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. Alaba la gloria del Señor. Tenemos que levantarnos como pueblo del Señor firmes y adelante. Qué lindo Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Qué lindo Dios. La reconstrucción más rápida porque fue una reconstrucción gloriosa. Todas las naciones temieron y reconocieron. Aleluya. Que quien obró allí fue el Dios de Israel. Alaba lo que Dios es bueno. A su nombre. Gloria. Bendición Titisori. Te amamos. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios es más que bueno. Dios es maravilloso. Qué lindo es el Señor. Dios es grande. Mi amado hermano. Nuestra vida. Él la sostiene. Y el poder de la vida y de la muerte. No está ni en lo que pueda decir el médico. Ni en el que te quiera hacer daño. Está en las manos del Señor. Qué lindo Dios. Por eso es que. Ay Dios mío, hace un año y algo atrás cuando me dio el stroke, fui jamaqueado fuertemente. Todavía tengo algunos estragos, pero me puedo levantar firme y decirle que Dios ha sido más que bueno. Que he podido ver su mano, que he podido ver cómo me ha sostenido. Aleluya. Aleluya, ¿Qué pude decir como Nehemías, un hombre como yo, ha de oír, sí, porque me vino a la mente muchas cosas, muchas cosas, no vas a poder seguir hacia adelante, así enfermo, pastoreando, no vas a poder, tus hijos, tu familia, van dependen de ti, alaba la gloria de Dios, Aleluya, y a punto de soltarlo todo. Qué lindo Dios recibí la confirmación del Señor. Un hombre como yo ha de huir jamás. Aleluya. Si lo que estoy es agradecido porque Dios es bueno. El día que Él me quiera llevar, que me lleve. Me voy en su presencia. Pero mientras me dé fuerza, seguimos hacia adelante predicando su palabra. Aleluya. Qué lindo es el nombre del Señor. Aleluya. Así que no hay por qué temer. El cristiano no puede tener miedo. El cristiano tiene que vivir seguro en el Dios que lo ha llamado. Qué lindo es el Señor. A su nombre damos la gloria. Ay, santo Dios. Verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. En Dios. Hey, mire, no puede haber temor. Porque nuestra vida está escondida, aleluya, con Cristo en Dios. Alaba la gloria del Señor, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué lindo es el Señor. Aleluya, no hay por qué temer. Caminaremos en la voluntad de Cristo. Y veremos las promesas del Señor. A su nombre sea la gloria. Vuelvo y les repito mi Salmo favorito. El Salmo 27. Salmo 27 dice. Jehová es mi luz y mi salvación. De quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aleluya, qué lindo es Dios, qué lindo es el Señor, aleluya, hay esperanza en Cristo Jesús, hay esperanza en Cristo Jesús, no hay por qué temer, sigamos hacia adelante en el Señor, en victoria, total y permanente, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón,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 Dios habla de una sola manera, alaba la gloria del Señor, gloria del Señor, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, qué lindo es el Señor. No hay por qué temer. Seguiremos hacia adelante y en victoria, amado hermano que me escuchas. Recibe esta palabra y haz la tuya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Es tiempo. El tiempo se Se acerca. Corre, corre a los pies de Cristo. Qué lindo es el Señor. Escudriña tu vida. Muchas veces nos excusamos con que no, ya yo soy convertido, ya yo soy cristiano. Escudriñate. Díale al Espíritu Santo que pase una lupa sobre tu vida. Y que te muestre lo que tienes que entregarle al Señor. Qué lindo Dios. Porque si hemos resucitado con Cristo... Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dios le bendiga en esta hora. Vamos a estar orando por las peticiones. Gloria al Señor. Si usted tiene alguna otra petición, nos las puede escribir. Gloria al Señor. Al 229 2098 85 Amén. Vamos a estar orando por la hermana... De nuestro hermano Charlie, gloria al Señor Abigail Class, gloria al Señor Amén Y por gloria al Señor Cristian Orama, gloria al Señor Vamos a estar orando Gloria a Dios, Dios tiene el control Dios tiene el control, aleluya Dios tiene el control, aleluya Dios es más que bueno, amado, amada iglesia Dios es más que bueno Qué lindo Dios. Nuestro hermano Pastor Castaño también pide la oración. Amén. Por los planes que tienen. Amén. Planes que tienen, gloria al Señor, como congregación delante del Señor. Que sea Dios abriendo las puertas. La puerta que Dios abre, no hay diablo que la pueda cerrar. Alaba la gloria de Dios. Qué lindo es el Señor. Amantísimo Dios y Padre Eterno, gracias te damos Señor. Presentamos una vez más delante de tu presencia, pidiéndote por cada petición que ha sido presentada delante de ti. Que seas tú obrando conforme a tu voluntad. Mira al hermano Castaño y su petición. Obra, Padre amado que él pueda ver tu respaldo Padre Santo como se lo has mostrado mira Señor hermana Zoraida yo te pido que la abraces con tu Espíritu Santo y que obres, que sigas obrando Padre amado mira Señor la hermana de nuestro hermano Charlie Padre amado y la y el otro petición que él presenta de su amigo tú conoces Padre amado dale salud Padre amado a la hermana de nuestro hermano Charlie, Padre amado, y que ella pueda, Señor, reconocer que eres tú quien estás obrando. Gracias yo te doy, porque tú eres quien haces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Nos presentamos delante de ti, Señor, y aun si se me escapa alguna petición, tú la conoces, Señor. Padre amado, te pido, Padre Santo, que obres y que des convicción de pecado a tu pueblo, Señor. En esta hora, Padre amado, gracias te doy por tu misericordia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Recuerda misalvacionradio.com. También nos puedes escuchar por Radio Box, por Novex Radio, por Radio FM. Aleluya. Como mi salvación radio. Gloria a Dios. Aleluya. Nos buscas en nuestro canal de YouTube. Mi salvación radio. Le das a la campanita. Gloria al Señor. Dios me la bendiga. La hermana Rosario Torre. Gloria a Dios. Aleluya. Le das a la campanita. Le das a suscribirte. Gloria al Señor. Y así nos ayudas y te llegan las notificaciones de las prédicas. Gloria al Señor. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Tenemos aleluya. Palabra del Señor para edificación de, de nuestras almas. Gloria al Señor. Los viernes está Padre amado. Qué lindo Dios. El pastor. Daniel Santos, gloria al Señor, con tremendo mensaje, gloria a Dios, aleluya, y distintos predicadores, pastores, ministros del Señor, a las 8 de la mañana por mi misalvacionradio.com, todos los miércoles estamos aquí conectados, en este tu programa, Cristo viene, gloria es el nombre del Señor, y distintas programaciones, aleluya, que tenemos, ayúdanos a, a esparcir la semilla de este evangelio, gloria al Señor, y a seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Aleluya, todavía nos quedan eh, varias camisas de Mi Salvación Radio. Gloria a Dios, si, si quiere alguna, gloria al Señor, nos no puede escribir por WhatsApp, por mensaje de texto, al 229-209-885 o al 229-216-0498. Gloria al Señor, así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y hacia adelante en el Señor. Recuerda, Cristo viene.